Ah, hola, ¿cómo está? Como ven, me dieron ganas de cagar. Cuando dan ganas de cagar, de hacer las necesidades, hay que hacer las necesidades. Precisión, la ah, mano, precisión, ¿nos pues, secamos? Ay, se ha cubierto allá. Ah, ¡Qué boludo que soy, se va a poco de verdad, ¿no? Cada semana va a haber un mini video y se van a encargar de. Una araña, vamos a matar. La matamos, la matamos, eh. La matamos, está muy lejos y gana. Bueno, ya no sé qué hacer. Hmm. No casa. Vamos a... Me quedé por acá. Hay algo. Me gusta saber eso a mi pelo, porque si no, se cae. Ah, pero hay que enchufarlo, ¿no? ¿Dónde puedo enchufar? ¿Dónde puedo enchufar? Chaqueta no lo uso más. Tengo enchuf sale un montón si sale un montón, sale un montón me, me voy a sacar la pintura de las uñas que te parece pero primero tengo que pintarme las uñas, ¿no? porque si no lo hago, no no lo bajo. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. pi, y... Hace calor. hace mucho calado. ¿Hay que limpiarlo? ¿no? ¿Así limpiamos? Así limpio yo. Así tiene que limpiar de ustedes. Me quedo un poquito acá. Y aquí también. No sé qué más puedo saber. La próxima... Va vale a mucho más. Mucho más. Hoy como fue la primera vez. No tengo idea. Es sí, como... Sí sé, pero... No sé qué me ha pasado.